Man todavía sigues ahí alguna vez te has comido tu caca? Pues aquí abajo en los barrios la cosa I mean, Manín, te daría comida Pero tío, si eres un comen caca, no puedo Mamá huevo Conviértete en caza Y mata bien en cabrón. Ah, otra vez tengo que matarlo Mano, sabéis que ahora vos... ¿No tengo el arma o qué? Qué gran arma, tío Esta que dispara pichitos, bichito chico Es la polla, eh, gente O sea, es la pollísima Lo voy a controlar, eh Bueno, pero ya que estoy Esta es la que más me bola Eso me recuerda que le tengo que bajar a la voz Perdón, está muy alto me mola cómo lo matan los bichitos, tío. Esa pistola está todo guapa, tío. A la peña eh, eh, le va eh, la, eh, literal, ¿no? O sea, eh, come, eh, come caca pero porque está en el puto suburbio, o sea, el pobre. Hostia, estoy en Valorant todavía, vaya bugueo. Perdón, o sea, Valorant fuera. Eh, go out, bitch. Le vamos un poquito aquí. Vámonos. Por fin sabemos la puta misión. Es que ayer no estaba escuchando al man, eh. O sea, a lo que nos estaba diciendo no lo estaba escuchando. O sea, rollo. Encárgate a la pandilla de qué? Vamos a hacer esto, gente. ¿Dónde está? ¡Bum! A la F era, ¿no? Me cago en su muerto, no le he dado, tío. Bueno, a ver. Esta arma es muy divertida. O sea, una vez que le das a clic derecho, absorbe. O sea, es como una puta aspiradora. Y después cuando están aquí, ¡eow! los deletea. Maldita sea, tío. Las putas hormigas, ¿eh? What? LOL. Vale, vale, vale. A ese lo vamos a controlar, gente, si os parece bien, ¿vale? Vamos a controlarlo ya. O sea, Está controlado la vida, ¿no? Ah, ¿ya ha muerto? Me molan las animaciones, tío, de pegarle al bicho. Diablo, ya está muerto. ¿Cómo mete el arma, gente? Es increíble, ¿eh? O sea, este arma es la polla. Creo que vamos a tener que hacer algo sucio con este arma, seguro. No es coña, ¿eh? Tiene otro pintorro. Ah, puedo... ¿Eh? Me he quedado bugueado, hermano, ahí. Vale, se lo cargaron. A alguien eh, nuevo. ¡Broma, más huevo! ¡Abreme! ¡Mamá huevazo! Paranoia, ¿no? ¡Qué es como Apple! ¡Es Apple, loco! ¡Es como Apple! ¿Es ¡Como puto Apple, tío! Ella me dijo que también le gustaba. Guay, o sea, pues bueno, y poco a poco, pues para eh, poder llegar a establecer una relación, En un futuro, realmente. O sea, seguir conociéndonos, ¿no? A full. Eh. Esto es, esto es ilegal Hyperbons y accesorios de, para Hyperbons O sea, es como Apple, ¿no? Es una crítica constructiva a Apple Mirad el símbolo, ¿lo veis? En un futuro, eh, empezamos ayer ah, Pero ya de relación O sea, yo es que, no sé Para conocer a una persona hace falta mucho tiempo Pasa que, no, claro, yo de pequeño que estaba en otro, en otro elo O sea, en plan, estaba en otro mental literalmente. Yo qué fea es esta puta arma, pero me parece la polla, Es como un puto pescado, hermano. No, gracias. Illegal, no, no, no, no, no, eh, no en un sentido real. Eh, quizás la hice en el, eh, alguno de nuestros detractores. De yo es como puto Apple, me encanta. En el capítulo de Simpson el que Lisa se pilla un Apple, obviamente y tiene que pagar una factura por lo mismo. Eh, vale. Hi on life employees are not authorized to admit that we have ties to the criminal organization known as the G3 but can I offer you membership? Cabrón lo sabes. ¿Tú ¿Cuánto tardaste en conocer a Nicole? Eh yo, la verdad, o sea, o sea, que no, no nos vimos en persona un año. Literalmente. O sea, te puta. Una vez, tío, va, investigar ha ido a ver, otro man, el pibe este. Es que creo que tiene un un entorno, ¿no? Va, me va a poner publicidad, tío, en la cabeza, ¿sabes? Realmente Y nosotros no empezamos a salir hasta que no. Eh, ¿Sabes? El rollo, que si éramos como una pareja, pero después, como. Hasta que no nos vimos en persona. No fue oficial, ¿no? O sea. Que hoy en día, tío, la peña utiliza mucho la, las comunicaciones, ¿sabes? Para hacerse pajar, realmente, va. No sirven para mierda, ¿no? Más que obvio. O sea, lo que yo utilizo el movicero. <risa> Literal, para, eh, o sea, contestar a vosotros, ver lo rico que me mandáis, lo short y meter bien duro, tío. Tío, los putos hiperbomb, cabrón. O sea, me tienes hasta los huevos, ¿eh? No me deja parter la mirada, el man. Vale. Hijo de puta, pero tío, o sea es... es que yo no tengo la culpa Yo estoy investigando a los payos, ¿sabes? Estos son los comentarios que me dan los cabrones A ver, este... en eso tienes razón Ahora las relaciones a distancia están en auge ¿Las relaciones a distancia? No, o sea No, en auge, literal, es como que la gente no quiere eso la gente solo quiere eh, bueno, sacar la nutria a pasear dejararse de del ganso, ese tipo de cosas la gente no aguanta <coughs> más que obvio no aguanta porque tampoco tiene voluntades ellos, obviamente tío, tiene él un puto chiste en la puta cabeza, ¿eh? o sea, qué paranoia eh, vale, tío se pone nervioso el man Tío, esta puta misión me parece un poco caca, la verdad O sea, para seguir avanzando Porque necesito el ADN y un, eh, un poco más de info Para poder llegar a matar al siguiente boss Sabía que por algún lado tenía que sobrevivir Tío, el juego con un poquito de más horas Pero no sabía dónde Una S, una de caca, de, de shit Bro, ya no hay nadie que investigar, loco Este man, nadie, bro Este pibe, eh Pero si eres picolo, cabrón pero prefiero un día de ver una película uh, y tal, eh. Ay, pero claro, eso es la sociedad en sí Campeón, Critcher O sea, la mayoría siempre son las que se cargan las minorías Y viceversa Es un poco de mierda Tío, déjame Muy pesado esta misión De Detective Conan, eh, fuera de coña Tiene demasiados olores eh. Están metidos con el cártel, ¿no? Tras el cual vamos y ya está que nos ha teletransportado en este puto sitio Por culpa de esa llegada alienígena Del hombre grande Como un Java, ¿sabes? Aunque, no había, aunque nunca viene, en verdad eh, Este es el único que me ha dicho algo acerca del pibe ¿eh? ¿Dónde está tío? Increíble no me gusta tu agresividad ¡Que te pegue un tiro! huevo ¡Qué huevo, yo, el bicho este! ¡Tú eres tonto! Regresa a casa y rompe con Jin Run una y una feta, ¿sabes? Sure I know I'd go shopping on a day like vale, tiros, gente ¿Qué coño? Estos putos organismos, tío be a shame if to... Hermano, le voy a un tiro por la cabeza ¿Qué te pasa? Señor ¿A que te. Y uno me deja meterle un tiro Pero sí la habilidad, que paranoia Necesito ir por aquí otra vez, macho. Se, se Es muy duro, tío. Es muy duro, en plan rollo, joder, se están pasando. De lore, es muy pesado. El juego se hace muy pesado con el lore. Este se ha un par de canelones, gente, miren el ojo. Gente, con su madre. Parece la patitis, tío, algo así, loco. Está guay, en verdad. Bro, te di la espalda, no me importa lo que dices, jaja. Ja. Es que veis, esto lo veo súper innecesario. O por lo menos yo lo veo de esa forma. Gracias, Cristel, por eso me ha habitado poderoso. Me cago la leche. Yo jugué una vez al lol. Salí con 200 insultos, cinco enfermedades y 12 familiares muertos. Pero, solo peleé de la sin querer. Ya ve, eso es muy típico del lol, porque ya sabéis y demás, no. La peña se pone muy gilipollas cuando, la, o sea, cuando tú mueres o fedeas a lo mejor en otra línea. Esto es una alusión a los escritos, eh. O sea, también lo digo. Es la apoya, tío. Ese bicho. Pero es horrible que también tengáis que soportarse Hey, yo juego, bueno, quitando el chat Cuando son partidas de ranking de, de, de temporada Creature, quito el chat, tío, tomar por culo Paso de estar leyendo a tontos Fuck yeah, me encanta Tío Venga Necesito ya hacerme Esto es muy pesado, espero que no haya nada más, tío O sea, en plan rollo que tengamos que hacer este tipo de vainas Loco o Se tengo que hablar otra vez contigo En serio somos los putos minions locos ahora. Osten, los datos del mapa. Eh... Sí, yo no me jodas, que es una misión. ¿Por dónde me voy, cabrón? Bro, ¿por dónde coño me voy? Eh... ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa, ellos? Ah, o sea, con esta mierda. Y yo es que no se ve, cabrón. Increíble. Yo opino que ahora un niño de esta generación se meta al LOL Y lo cancelan eh, y lo cancela al instante O sea, bueno, a ver, un niño obviamente Es que no pinta nada en el LOL, por ejemplo O sea, eh, a mi parecer, es más que obvio O sea, en plan, rollo, lo veo más de cuando tiene a lo mejor 17, 18 años ya, o sea, o 19 incluso Si lo hace antes, es hasta Su infancia, o sea, igual que el Valorant El Valorant no es su juego para jugarlo en modo competitivo Por fin, tío ¿Puedo matarlo? ¿Regresar? ¿Recompensa? Y yo me estás baiteando. ¿Por qué se queda trillado? No entiendo en cuenta No entiendo No me deja aceptarla No lo entiendo, tío No sé eso, o sea, no, no comprendo Si me meto otra vez, o sea, estoy ya ahí en el mapa ¿No? Qué fumada ¿Dónde, dónde quiere que vaya, tío? O sea, no, no comprendo esta parte del juego O sea, me está pareciendo muy confusa y muy difusa y me agobia. O sea, rollo, no sé, encuentra el libre de... Eh, ¿Dónde? O sea, ¿dónde, tío? ¿Dónde, manín? Puede salir de la casa, worth it O sea, a ver, estará aquí, lo dudo eh, Nada, o sea, en el mapa no sale nada O sea, sé que me tengo que teletransportar a otro puto sitio Pero, ¿a dónde? Eh, vamos a ver si el objeto es ese disco O sea, esto Regresar, continuar, o sea, a ver Con Tier ¿no? O sea, no sé, supongo que será ahí no obstante, no tengo otra, ¿no? O sea, a ver En fin, ¿eh? ¿qué nombre más raro? Eh, el, el man ese, súper extraño O sea, el puto doctor, es una paranoia, no entiendo A ver, el juego llega a este punto y está un poco Ya me entendéis, raro Es un poco raro, no sé, Tendré, me, me obligará a ir a otro lado No sé, iré eh, ese Spartan no hacía falta, gachón. Muchas gracias por eso, Cirmitardo. Me cago en la leche. Mil millones de gracias. Que estoy aquí todo rayado, tío. O sea, que el juego en verdad es un poco confuso. Si no se juega con puta guía, eh. O sea, fuera de coña. Muchísimas gracias, gachón, Spartan. Y como he dicho, una alegría tenerte de nuevo, tío, otra vez eh, en el canal. Que por supuesto espero a ver qué, qué hacemos, tío, con lo del Minecraft. Porque queda un mes, macho. Queda un mesecillo para lo del Minecraft. O sea, literalmente, para que inspire. O sea, se podría aprovechar en, en las navidades, por supuesto. Guau, wow, que tiene.. Eh, que ir al planeta Cefin ¿Al Zephin? Oh, la... Ah, claro O sea, sí, sí, sí, tiene que ser así que, Claro, el puto doctor, ya me entendéis, no, está en el guano Voy a abrir el disper ahora eh, eh, No han desempartado, es la polla o sea, eh, Me parece la calle es, sí. es la polla, tío Tengo que hacer una cena con esa vaina, tío Tengo que hacer una cena, hostia, hay lag eh, Se me estaba descargando cosas de disper, perdón Si hay lag, no Puto disper, tío, siempre tiene algo raro Siempre Gracias campeón lobo por eso. Ey, Vitalos poderosos! ¡Qué realidad, gacho. Muchísimo. Me quedan 95 beats, que actúa como si fueran Muchísimo. ¿Qué, qué gacho. Muchas gracias, campeón. Lobo. O sea, coño, muchos de vosotros, con los pequeños que sois, me sorprendéis al día de hoy una puta barbaridad. Sobre todo por la connotación que tenéis conmigo y con todo lo del puto canal, tío. O sea, es increíble, perdón. La madre me parió. Muchísimas gracias, campeón. lobo por eso me ha y gracias también parta por esos 100 bitardos, tío. Qué gacho. ¿Y cómo está yendo la tarde el lobo? ¡Me muero, coño! Vale, pues por, por fin podemos seguir el lore del juego O sea, me cago en la leche, un poco raro No voy a mentir Muchísimas gracias a, no a todas y a todas Este tipo de juego no lo traería al canal sin vosotros, tío O sea, fuera de coña, porque como ya sabéis Pues ya no miro tanto tortillar como antes Ni de coña, que le den por culo, o sea, sin de claro Y ahora te di los cofres Super Spartan, también se lo tengo que dar a Sarai a ti, eh, Te lo tengo que dar también Y en el, el Steel Loop también, aunque de la otra vez lo tenéis Todos, eh Haré un repaso luego O sea, realmente Estoy viciando al Kindle Hearts 2 Que gacho, que te encanta, eh Que te encanta el Kindle Increíble Pecado de la leche En verdad está guapo No sé, o sea Pienso que esos juegos Que se le coge mucho cariño Porque son de Square Enix Y tiene como una esencia Súper grande, ¿no? Por eso me he habitado gachón Enorme gente en 2022 hay tantos juegos, la gente solo querrá jugar a ellos. Los niños obsesionados con un juego de un niño con una espada que es una llave y que tiene a Mickey. Claro, es la cosa, o sea, realmente también tiene un valor muy característico y simbólico, por supuesto, el juego. Es normal que llamen la atención literalmente de esa forma, creches. O sea, está bien, que pasa que claro, es eso. Me moló muchísimo también los malditos Final Fantasy, me llamaban mucho más la atención porque eran más serios. Timmy, te dijimos que no, no tengo que mirar el LEPS. Comí entero y, bueno, he muerto, ¿eh? El osito amoroso es la polla, me parece muy gracioso eso Está chulo, en ¿verdad? Siempre intento ayudar a esos bichos Es ¿eh? el y lobo. Pasa que es un poco como complicado, ¿no? Investiga... Vale, los zapatos Me parece chulo esta parte, pero rollo full detective Fan02, Crister y... El y Lobo, ¡qué paranoia! Estos son las piezas, yo que se venden en el cacharro Easy Pero está guapo Sí, eso está gracioso, obviamente, lo que pasa ah, es que, ahora mismo... Yo qué sé, o sea, me haría mucho más ilusión jugar a Hogwarts Legacy, ¿no? Por ejemplo O sea, me, me fliparía Eh, el siguiente, tío También porque es un juego más novedoso, o sea A ver, me mola porque también es un, un, un Dark Souls, o sea, el del ring Al fin y al cabo, que sea de Harry Potter y yo pues Harry Potter todavía no he terminado ni la saga ni pollas, ¿no? Vale Tenemos que buscar más pits, investiga, ¿no? O sea, bueno, ya no, ah, ya la abrimos Gracias, Draco, por eso me ha tardado, cachón Está genial, eh, yo estoy... Eh, ¿En la revelación con el de Naruto han revelado que van a hacer creo, de Sauke y Sakura y su historia de amor y un arco de Boruto. Qué paranoia eso, ¿no? Dios de Boruto, tío, o sea, Boruto la verdad es que por supuesto en este aspecto no lo he visto nunca. dudo que lo vea. Pero entiendo que es una manera de seguir haciendo dinero Draco, literal, y fans los con Naruto Es feo, la verdad, porque va a, ir, va a ir convirtiendo a la gente De cultos, a la peña que a lo mejor eh, Tenía 16 años y empezaba a ver Naruto O One Piece en su momento y ahora Ve una serie que es pura mierda, ¿no? Como ya sabéis, la tiene que dar un cringe Que te cagas, o sea, uff ah, A mí me raya, la verdad, o sea, prefiero que un anime Muera, eh, literalmente, en ese aspecto Y ya está, se inmortalice, ¿no? Por el cabo de los años De, de esa forma, o sea, no sé Es raro ¡Lol! Estas son las bocas de... Ganó Croacia. ¡Uh! ¿En serio la ganó a Marruecos? Hostia, para que veáis Increíble Debe dejar morir a Naruto Claro, o sea no ya de por sí O sea, de, o sea enterrar la hacha de guerra ya con Naruto Y que le den por culo Ni Boruto ni Naruto Que le, que le follen O sea, es como si... Yo qué sé Dragon Ball siguiesen haciendo cosas O sea... Bueno, que la siguen haciendo Pero no son tan abusivos no sé sea, veo más lógico lo del Pokémon lo de Pokémon mira en cierto modo tiene su lógica aplastante tío qué cojones a qué cojones nos vamos a enfrentar y yo es como un puto laboratorio que está haciendo un bicho por aquí puedo pasar y hay un cofre fijo no esta, esta, esta fase no me está gustando nada en plan rollo no lo prometo muy aburrida esta fase es muy aburrida o sea en plan la del doctor eh, Giblets ups. qué tortura tío ¿Qué es ese ruido, bro? Eso está gracioso que le dé esta perspectiva De tú investigando las cosillas del juego, pero Al mismo tiempo tú sabes, yo qué sé Ah, la otra puerta es esta ¿En serio? No, no, ¿por qué suena eso? Suena... ¿Qué cojones suena ahí arriba? Ah, son estos bichos No puedo liberarlo. Time's up, motherfuckers Ah, ¿esta puerta será? Sí, ¿no? Hostia, pues sí esto es un poco Final Freddy, es eh, fuera de coña Esto es Final Freddy ¿Y eso? Ah, lo pude... ¿Ese es el arma nueva? Es una galín Gabliano fregado. Es un galeano cibernético que ha eh, sido fuertemente experimentado por los eh, Por el doctor Giblet. Qué paranoia. Como un anciano, qué mal rollo, cabrón. El segundo premio Nobel, o sea, de ciencia, porque no tiene sentido porque saca nueva región y va sobre esa región. A claro, ver, es infinito si nos ponemos así, pero los adultos como que quieren hacer dinero. Simplemente lo veo de esa forma, ¿no? Igual que One Piece, eh, también hay decirlo. O sea, joder, macho. Qué puta locura, macho. Prefiero darle una oportunidad A lo mejor animes con, Como Ma, Que es rollo nuevo A lo mejor es una mierda Pero a lo mejor está guapo Igual que también El, el anime este que os dije Que era eh, como un eh, sacerdote Que lanzaba hongos con un arco Era la polla O sea, era la polla O sea, esa es la polla One Piece One Piece Ahora One Piece Sigue estando ahí Pero porque sigue Solo dando 5 minutos A la peña Para disfrutar final del capítulo De los 20 y 5 minutos Que dura un anime Y ya después Los 10 los minutos De opening y de ending Pues ahí se lo suma Es feísimo la verdad eso lo hace mucho Naruto y lo hace mucho eh, One Piece. Poner los últimos 5 minutos para dejarte con ganas de ver otro capítulo y ya estaría. Y dices, bro, acabo de ver un capítulo full relleno, cabrón. Y es así. Y, ¿Qué coño han pasado aquí? Chainsaw Man, eh, me lo estoy viendo eh, y yo, y está bastante bien. Sí, está gracioso. Al fin y al cabo, pienso que no está mal. Su diseño está bonito. Pero hay muchos animes de ese palo que han salido ahora, ¿eh? Y bueno, que van a salir. Realmente, Creecher y FanZero2 o sea, supongo que en este 2023 habrá eh, algún que otro anime que llame mucho la atención. Hay más opening que eh, minutos de, eh, de capítulos sin relleno en One Piece. No, no, literalmente, te lo juro, ¿eh? O sea, yo lo no veo de esa forma, Creecher y FanZero2 O sea, joder. Y mira que yo era pequeño cuando dejé de ver Naruto, en cierto modo, pues me pareció eso. ¿Y te tú le hijo, puta? ¿Este es? ¿El que es como... Madre mía. Este es el boss. La batalla más difícil del juego. Hermano, ¿tú qué eres tonto? ¿Qué te pasa? Se acaba de caer y se acaba de matar el solo. De verdad, yo, qué pésimo este, este boss, eh. Y de Naruto ni te digo más o menos, que capítulos eh, ese, que, que, que no hay relleno. O sea, a ver, es la cosa. Pero tampoco puede tirar más, ¿no? Hostia. Después de tanto time. ¿Sí? Significa que, que, que logras asesinar a una de las mentes más brillantes de toda la superficie. Felicitaciones, me mataste. Uh, qué batalla más difícil, no sé cómo me he traspasado. Yo sé que tenía truco, Critch fancero tú. Atentos ahora, ve que vaina, hay, ¿eh? Desde el más allá, ¿qué coño? Es obvio que no iba a ser tan sencillo, o sea, literalmente, claro. Prueba eso. Creo que es el escudo, o sea. Es simplemente el escudo, creo, ¿eh? Como sea, eh.. Como sabes eso y esté tres horas, eh, me río. No, no, o sea, no, no. Eso es como el escudo. Siempre ha sido el escudo. Rollo, ahí es donde me tapo cuando empieza la fase. Mierda, me muero. Me cago en la bliche, tío. La madre que me parió. Diablo, ¿y eso? Es un escudo, es un escudo. Pancalo tú, campeón. A ver, por lo menos me ha dejado aquí, tío. Pero vamos, rotísimo no lo siguiente. ¿Bro, mueres? ¿A qué muero? Pues sí, no, no pasa nada O sea, hay veces que, coño A la larga como ya sabéis Siempre vais a ver que hay mecanismos ridículos como este ¿Puedo tirarte al guano? ¿Puedo tirarte, mamá huevo? ¡Oye! ¿Caía la, la, la vaina eso? No ¿Dónde habrán caído? Es que no sé dónde van a caer Ahí ¿Eh? Ah, me da igual, le voy, a, le voy a seguir tirando ahí que o se hace este súper es complicado, macho A ver si le puedo tirar uno ¿Para que Voy a dirigir a uno yo Ese, ese ya está, va, o sea, es un zombie Vale, es un alien zombie, va de nuestro lado Una vez que le tiramos a los bebés <risa> Hostia, me mata, ¿qué coño me mata? Lol, lol, lol, hijo de la gran puta Pues no, se le quitó el efecto, tío de verdad, esto es una fase de bot, tío Me parece como súper denigrante, tío ah, ¿Por qué? O sea, no me jodas Que el final de juego va a estar más flojo que el principio O sea, estoy viendo que es eso, eh Ya me, está, me ha reventado, o sea, el solo ese bicho Me ha reventado, el bicho en el centro Está loco Voy a tener que controlarlos a todos, fuera de coña Voy a tener que controlarlos, no tengo otra O sea, con este arma full controlarlos Joder Qué pechada intento, son te ya vamos, tres, coño de que fuese dar sol. A ver, ya se está pasando, la verdad. Mira, con este bicho ya se pasa. Este bicho se pasa un huevo, tío. Bro, mueres. ¿Mueres? ¿No mueres? Bonito las animaciones. Compadre, pero. Como que no muere, ¿eh? Eso es lo que voy a tener que hacer para sobrevivir ahora. Madre mía. Vale, aquí es donde estamos jodidos. Me voy a quedar aquí atrás. O sea, y voy a intentar tirarle. El bicho que los controla, o sea, raramente Sí o sí, a ver, ¿eh? Lo azul parece, eh, Missy De eh, Rick and Morty, sí, sí, o sea, tiene muchísima Alusión de, al puto Rick and Morty todo el rato Está guay, por eso me gusta también, lo estoy aguantando Por eso, ¿eh? a ver, soy en Joya de Rick and Morty Pero, hostia, ya muerto, para que veáis, chacho Para que veáis Va, son los pichines esos, tío, son estas mierdas loco. los drones esos Son los que me mataban, creo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Es esa vaina, no no no, no, no, no Es eso, coño Nada, voy a intentarlo, gente. Dios, tío. ¿Hasta cuándo, bro? ¿Sobreviví? He muerto, gente. He muerto ya, o oh, creo. He muerto. A no ser que me tire aquí la burbuja, me muero. Joder, tío, no me pone vida. puede ir tal carajo? Ya me estoy cansando, yo, cabrón. O sea, ya me jodería. Gracias. Madre. Ahora tiene que venir el final boss, ¿no? De verdad. O sea, vaya. Seguro. O sea, esperemos. Me equivoqué, solo una persona podría haber sobrevivido Myself El idiota por fin lo consiguió ma mamá mía Muy extraño Me suicidé Ups, me disculpo con quien escuche esto Espero que me perdone ¿Cómo tiene conciencia después de haber muerto? O ya había muerto y eso era una copia O un clon o algo Man, pues ya está, gente se acabó Se acabó lo que se daba bro Me dejas salir y tal ¿Eh? Por fin, gente, Dios mío Vámonos, a... me faltan solo dos voces Para llegar al final del juego, tío, o sea, joder Dos putos bosses Aquí arriba solo había, vale, eso Y no había ningún bicho, nada, no, no, nada Vamos a darle, ahora sí que sí Ah, ya puedo entrar aquí Y aquí, ah, otra arma Vayamos mojón de voz! Sí, sí, esta es una mierda. ¡Dios, qué asco! Otros dos bosses como este? No, por favor, esperemos que no. Esperemos que no, pero tenemos un arma... ¿Dónde está, tío? ¿Garlene? ¿Qué coño esto? que han fregado el Sweet? Vale, ha muerto. Ha muerto, gente, o sea... ¿Qué? Eh. Solo eh, voy, Draco, un second Qué gracioso, tío. Está guapo, ¿verdad? O Esa bola. Con el traje, con el bachat, parece, parece el, el exotoraz de, del Springan Me pareció la polla, ¿eh? Realmente. Está guapo, ¿verdad? Parece el Iron Head, tío. Maldito eh, bicho eh, del Marvel Draco. Falta el nombre y pintarlo. Está bastante guapo, aparte que eso me mola, ¿eh? Más chulo. Error de modo detective Y yo, hermano, para allá ignorar, tío ¿Dónde era ignorar a la ¿eh? ¿Eh? Bueno, qué paranoia, o sea, hola Y ahora media hora de diálogo que es lo que estoy viendo venir, macho? O sea, se está poniendo un poco pesado Me falta solo el final boy Está guapo, la verdad, se me mola ¿eh? el Sotora, ¿sabes? Está muy guay Muy Power Ranger Y yo, no me den la toña, eh yo, Qué pesado, tío, o sea, es más pesado una vaca en brazo, compadre Voy a coger la recompensa de mientras Qué pesadilla de bicho ¡Sigue bugueado! Sigue bugueado otro... Oh. Otro tres anuncios es mío. No entiendo lo de Twitch, tío. Lo juro de corazón. Ya me hace sentir mal porque, tío, está las pelotas de que... Yo tengo un puto 22% y Sarga... De, genera, o sea, de general, que es lo puto mínimo. Y salga cada... Lol, cada eh, una hora, eh, Sarga 120 putos segundos. Literal. ¿Qué coño? Ahora... Hicimos lo del Strandberg ¿Qué? ¿El Strandberg eso igual que el StarCraft. ese No, el StarCraft no es. El juego extraño ese que no sé si lo habéis visto. Que es como. Coño, me caigo. Jaja, <risas> Que es como el maldito eh, Roblox y Minecraft al mismo tiempo. son es una paranoia. Lo juego al máximo. Me pareció una fumada que te caga. Es la armadura de un tío de Evangelion. Ah, la de Kari Qué guapo. Me mola, tío. mola mucho. Tengo ganas de ver, Draco, otra vez las películas de Evangelion. Están muy, muy curradas. La recomiendo. Lo que pasa es que es un anime muy serio. Y el rollo. Vais a tener que ver la serie con los Ova para que os deis cuenta de por qué Shinjikari. Y es tan tonto pollo. El pobre. <risa> es un cagueta, tío. Tío, entrega la ADN de Giblet Por fin. Gracias. Siguiente voz, Gracias. Ha sido el boss más mierda, tío. Siento que haya sido tan denigrante, la verdad. O sea, esta parte, digo, vaya. Vaya tela. Tío, miradla, Galín. Ah. Eh, las malas noticias. Rápido. Here's the bad news. Lizzie's been gone for a while. Lizzie, ¿la, Lol, la perra? ¿Qué coño? ¡Lol! to look Lo, trabaja en lo de Apple de antes, la alusión a Apple. Este capítulo lo voy a hacer chop chopeo, súper corto en YouTube, o sea, muchísimo corto, muy, muy corto. Paso que sea tan así, tío. Estará fornicando con su novio, XD, el puto alienígena. Se la ha llevado lo de Apple, o sea, wow, what the fuck, eso es lobotomía literalmente craneal, ¿no? Trataré de que... No me jodas que vas a tener que buscar a la hermana Por favor, no, tío No, por favor, no, hermano Deja las otras pistolas encuentra a Lizzie Joder, ¿cómo? ¿Cómo que deje toda la...? ¡Qué guapo, cabrón! Eso sí que está guapo Y yo... Oh, oh, oh, oh, vale, omitiré esta de aquí, ¿vale? Literalmente que se le tiene que meter la mano por el... Eh, foto. Y está muerto, ¿eh? Completamente esta Galil está guapísima Es muy Death Space, pero... Oh, ha muerto. Es do, gone Vea la de los super... No, tío, joder, hermano. Right, no que se muera la hermana, o sea, literalmente que le den por culo, o sea, joder. Ahora me voy a tener que pegar todo el pateo. Puta lobotomía craneal. Ah, está aquí. Hola, bro. Buen día. Ah, pero ¿viste? esta es otra cosa. A ver qué coño se come aquí, a ver Tengo una mesa junto a Kenny A Kenny? ¿Qué Kenny, cabrón? O sea, ¿quién es Kenny? ¿Kenny? ¿What the? Bro, buen día ¿Qué quieres que haga, mamá huevo? ¿Qué quieres? ¿O ¿Saca de bugueado? Hijo de la gran puta, o sea, ¿qué quieres? ¿Me sienta aquí? Me cago en todo muerto A ver, junto a Kenny, o sea, que es lo del enfrente? Enjoy your Disfruten de la comida, el mesero eh, vendrá enseguida Mira la arma, tío, qué graciosa ¿Qué coño? Hey, listen, I, really kind of thing, but, ¿Qué coño? Claro Sabes? Okay, ha hecho el cabrón? Ah, vale, o sea, eso sí está bien Es mentira. Perdón. Claro que lo recuerda. Bueno, eh, ¿qué sucedería si ya sabes si fuera un poco mi culpa, completa Oh, pobrecito? Claro, querían esta, la, esta Galil el, el G3, que son como la mafia eh, De este puto juego, ¿no? La ha cortado todo rollo, compadre uh, no, no, no, we're, we're <risas> eh, Capitán Banana Mama Vale, no se preocupe, lo traeré eh, Lo que me pidieron enseguida Pobrecillo, tío. con la música dramática, sabes, en el momento clave, en plan rollo, hey. you know, Pobre puta arma, tío he, and, and, and, Le ayudó al puto al puto bicho grande ese. Of crew, you know? he, he I'm <risa> ¿Qué pesado, <risa> coño? Uh, I'm sorry. We're in the of <risa> Pobrecito, tío. Vale, eh, alitas crujientes sin. Eso, vale, del tirón O sea, ¿en serio tienen putas ali... O sea, ¿tienen pollos aquí? ¿Cómo serán los pollos? tendrán tres ojos? En el culo, digo, ¿eh? ¿Vendrá por tercera vez el payo? Mirad, ¿puedo bebérmelo? La vida, ¿no? Alien firepower... Muchas gracias a todos y a todas Tío, que el juego también tiene, ya me entendéis Yo me creía que va a ser de otra manera, rollo, más acción y tal Ahora, ya me entendéis, como rollo Joder, demasiado olores, pienso Ahora los boquitas y viene eh, El trencito de la entrada Se ven deliciosos, man, dame ahí A ti también, ahí, cabrón ¿Otra vez? Eh... Ensalada de eh, camarones Tailandesa, eh... Si, lo, eh, a la pimienta, salmón, el cajón ahumado Esto, hermano, no sé ni qué cojones es, pero... Right ¡Déjame ya, coño! Hablar con mi prestador, la joder Galín ¡Con las pollas! ¿Ves a ver dónde voy con esto? Llegamos a la primera vez, ¿sabes? Pero volvieron con... Que coño, un supervirus y yo que son a la peña. Les doy. Una de las ga Galleons más fuertes que existió, eh. Puto Morty, tío. Debería haber una forma de esquipearlo. ¿eh? No es coña, ¿eh? Aunque ahora nos hemos dado cuenta que él tiene la puta culpa de, de que su planeta se pusiese a fin, tío. O sea, literal. Que le habló también al man, ¿no? Gente de su planeta eh, Creo que es el momento en el cual venga El maldito camarero, ¿eh? Sabía ¿Qué coño? Déjame que me haga wow. más ¿Qué puntazo, tío? La, la puta pistola, tío. Ahí <tose> está <tose> <tose> <tose> To travel the galaxy his space RV. Tan pedo, ¿no? Seguramente. ¿Qué coño? Vámonos. ¿Un, un speedrun? No me jodas. ¿En ¿Serio? Bro, bro, bro. ¿Serio? Venga, manín. No, no, no, no, no, no, no, no, We're a ah, vale, ok, seguimos. Okay, dile que destruiste tu puto planeta, cabrón. Que hago la leche. ¿Y hey, qué tal? ¿Cómo está Sergillo? ¿Cómo va, por supuesto, este sabadillo, ¿Y cómo te ha ido la semana, cachón? Aquí estamos, the... dejarle the... online Madre eh, me... No tiene tías ni pollo ¿sabes? En plan. Pensé que generaría algo. Fuera directo, sí. Muchísimo, tío. Pero es demasiado lore, tío. Yo qué frío tengo, hace frío por allí. Yo la verdad es que, bueno, de que cambiaron la puta ventana me entra eh, cero frío, tío, te lo prometo, Sergio no no te lo pie, en serio. ¿O estás llegando a casa ahora o estás en casa? Yo es que, vamos, no, no he puesto ni pienso poner nada en plan como calefactores ni nada de eso. O son sea, lado del invierno, no creo, eso sea, estoy bien. Uh, a ver, por la mañana también, yo qué sé, se nota un poquillo más así en relente, pero no obstante después. Easy. Tío, venga ya. Y si usa y si, esos calcetines que son como. No son térmicos, rollo. Son como calcetines gordos. Estoy en casa, pero me pongo los calcetines más gordos que hay. Eh, y no manera. En serio, hostia. Entonces humedad, punta para Sergillo, ¿no? Tío, venga, mucho olor eh. <risa> No, nah, nos vamos ahora un ratito al Fortnite, tío, solo un ratito Aunque bueno, y el tier está en la mierda Ya sabes que el fin de semana está un poco dones Quizás me vaya un Marvel Snap eh, Y ya después le metamos a algo, ¿no? Tío, el, el tier es una basura, ¿eh? El Fighter 6 todavía no ha salido No ha salido ¿Qué te cuentas, papá, cómo va la cosa? Bastante guay, bueno Los fines de semana, eh, ya me entiendes Como un poco más complicado, ¿no? En ese sentido Por supuesto siempre, va mucho más low a lo largo De toda la semana, pero no obstante, terminando El height online, de... intentando llegar ya Ahora también el valoranto, eh, ponerlo vuelto a traer Porque genera, es más que obvio Y ya casi me... me queda poquito para extrapolar ya el Casi llegamos a los mil En TikTok, tío, literalmente nos queda bien poco Y por fin ya podemos hacer ahí Los puntos directos y extrapolarlo aquí, ¿no? Estoy hasta los cojones de física, de paso nada intenta calmarte a Galaxy 6 intenta también pensar que lo tienes que aprobar, sí o sí realmente, tío, venga y el juego la verdad que es ido Online, Sergio no está mal, pero tiene demasiado lore tío